The ILO convention is very important for us in India because in India uh, violence against women in the workplace is increasing and for uh, national domestic workers movement also it is very significant because the domestic workers are vulnerable to um, abuse and harassment and since they are working in the behind the closed door there uh, the crime against uh, domestic worker is not reported much out so uh, after this convention since the government of india is in favor of convention we will it will help us to lobby with the government to pass legislation there are several types of violence there is sexual violence sexuelle. Hay la violencia physique, la violencia morale, la violencia psychologique y aussi la violencia comercial. Nous en tant que syndicat, qu'est-ce qu'on fait Nous avons déjà plusieurs types de violencia. Las mujeres vienen a nous pour nous dire ce qu'elles subissent en, sur le lieu de trabajo. El harcèlement. Le harcèlement. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait On essaye de les de les apporter notre appui. On leur dit il faut briser le silence. Dès que tu es harcelé, supérieur parce eh, que il faut le reconnaître on a de sérieux problèmes le harcèlement est une forme de violencia grave qui humilie la femme alors la femme chez nous es un tabú. No faut pas dire ce que se passe sinon toi la femme tu perds un poco de, de ton honneur alors que ce n'est pas ça il faut briser le silence pour combattre la violence donc on leur dit briser le silence es por eso que es la joya para nosotros que esta convención sea prisa. se elabore esta convención para punir a los fauteurs de violencia y de harcelo. Las mujeres en el mundo necesitamos de un instrumento jurídico eh, que luche contra la violencia y el acoso de género en el mundo. Necesitamos un convenio vinculante que obligue a los estados a trabajar en esta línea. Necesitamos un instrumento que obligue a los empresarios, obligue a los mismos trabajadores al respeto y a lograr una vida sin violencia contra el acoso laboral y de género en el trabajo. El trabajo entendido como el mundo laboral formal, no formal, como otras formas de organización del trabajo, la comunidad y nuestras casas también. Somos un tercio de la población trabajadora que sufrimos cotidianamente este acoso y violencia de género.